Rosemary Tapia, con el tercer capítulo y el final de Diagnóstico NPI, continuación de Y era lo que nadie creía. Un anecdotario, este es humorístico, tiene muchas escenas de humor. Desea enterarse de todo lo que está detrás de una novela, si hace una novela testimonial cómo pasarla por el tamiz literario y convertirla en un texto literario ¿quiere enterarse? síganme por mi canal de YouTube y denle click a la campanita YouTube le avisará cada vez que yo tengo una anécdota un video un conversatorio con los lectores, todos los meses yo converso con los lectores bueno, esta es esta es la conclusión del anecdotario de diagnóstico NPI. Aunque ustedes no lo crean, hay circunstancias en este peregrinaje, en esta odisea, por encontrar un diagnóstico divertido y con mucho humor. Recuerdo que yo tenía una cita en el Seguro Social, yo asistía a todas mis citas, no faltaba nada, y salgo como a las once y media de mi cita. Ya me había atendido el médico. Había una manifestación de jubilados. No dejaban ni entrar ni salir a nadie. Estaban furibundos, gritaban, tenían una cadena. Yo, les, yo no usaba los baños del Seguro Social. Yo no sé cómo estarán en estos momentos, pero en ese tiempo estaban que no se podían ni mirar. Entonces yo decía, ay Dios mío, yo ahora estas criaturas aquí no me dejan salir. Yo le dije, mire señor, yo estoy muy delicada de salud. A los dos señores, por favor me dejan pasar. No, usted se queda ahí hasta que nos den respuesta. Bueno, yo dije, Dios mío, yo no me puedo quedar aquí, yo tengo que idear algo Le digo yo al que parecía el líder, digo, señor, venga usted acá. Él se me acerca, ¿qué quiere, señora? Digo, ustedes permiten que yo, que soy jubilada, me una a la protesta de ustedes. Dice, sí, pero al lado mío. Entonces, él estaba al lado de otra señora. Iba a dar la mano a la señora, él dice, no, deme la mano a mí, pero cuando abre... Yo aprovecho, me meto por ahí, salgo corriendo y bajo a la calle a coger un taxi. Dos jubilados venían detrás de mí a perseguirme, a capturarme. Pero les voy a decir, en mis años de entrenamiento, recuérdense que yo les he contado que yo hacía múltiples ejercicios, yo caminaba varios kilómetros también en el Orbitre, y tenía buena resistencia, a pesar de los pesares, no me alcanzaron, me monto al taxi, le digo al taxi, arranca, arrancaron, me gritaron de todo, traidora, pero cuando yo decía, Dios mío, que yo no salga en la noticia, gracias a Dios, las cámaras de las noticias, estaban en el otro lado de la cadera, y yo no salí, en esa manifestación, ni con esa esa jugada que les hice yo. En otra de mis citas médicas, yo voy a sacar un cupo para una resonancia. Y estaba una señora antes de mí reclamando un resultado. Y el joven le decía, no encuentro el resultado. Y dice, ya búsquelo. Yo me lo hice tal fecha. Me dijeron que 20 días laborables. Yo conté, es hoy que tengo el resultado. Aquí no aparece ni que usted se hizo el examen. Dice, señora, busque Y busquen, y busquen. Y yo esperando atrás. Y busquen. Ya la señora se estaba enojando. Dice, llámeme a su jefa. Sale una señora y dice, ¿qué quiere? Es que no encuentran el resultado de la resonancia. Dice, no tiene otra alternativa que repetirse el examen. Y necesita una orden médica. Y de, dice ella, ¿y para cuándo? Hay cupo para ese examen, buscan así le dicen seis meses. Y la señora se queda mirando y le dice al joven: Tienes más concha que un armado. Miren, yo solté la carcajada porque fue una cosa tan absurda. Bueno, después de ese incidente, me dieron el cupo a mí, en esos términos, seis, siete, ocho meses. Y en otro de mis exámenes, yo voy a a sacar cupo. Había un señor jubilado, como 80 años, y le estaban pidiendo ficha. Digo, mire, señorita, no necesita ficha porque es asegurado. y dice, ¿usted por qué se mete? ¿Quién la metió en este baile? Digo, yo no veo ningún baile aquí, sino un traje a un adulto mayor. Bueno. Yo me metía en todos esos asuntos. Era como, uno iba como a pelear, porque era el maltrato. Imagínense que una, en una ocasión una de las secretarias tiró mi ficha al suelo y yo le dije, si no sabes tratar con el público, vete un chiquero a criar cuerpo. La mujer salió, me iba a pegar. Y la, una señora bien gruesa que estaba atrás de mí, morena, me dijo, mami, déjamela a mí y la mujer se regresó, pero eran todos esos, esos maltratos. Ustedes saben lo que es un paciente que lo aqueja un mal y encima ser maltratado y no solo por las secretarias, por los médicos. Hubo un médico, que un neurólogo, cuando yo llego a su consultorio me dice háblame de todo de todo menos condición persistente, de los síncope, ¿Qué tienes? ¿Por qué te caes con ese tono? Y yo le dije, eh, me caigo tal, tantas veces, a veces me caigo abruptamente, a veces es desvanecimiento. Y me dice, ah, no, no, no, eso, eso es un cuabulito, te voy a mandar una aspirina. Digo, doctor, le tengo que hablar de un, de un antecedente médico porque me juego la vida. Y dice, ¿qué? Digo yo que yo tengo trombastenia glassman tengo un problema en la adhesividad y agregabilidad de las plaquetas. Si usted me da aspirina, tengo hemorragias múltiples. Dice, te voy a dar de alta. Yo no soporto un paciente que crea que sabe más que el médico. Digo, muchas gracias doctor por darme de alta, porque yo puedo con mi enfermedad, con su mal carácter, que cargue su mujer. Y le tiré la puerta. Y así eran. Ustedes saben lo que es todo ese peregrinaje y todos esos incidentes sin resultados, con diagnósticos traídos de los cabellos. Yo recuerdo que una vez me dieron un TSH con resultados 75. Digo, pero si me salió uno la vez pasada. Y voy donde el doctor Mauro dice que te lo van a dar urgente. El jefe de laboratorio dice, ¿por qué? Digo, porque se equivocaron. Nosotros tenemos control de calidad. Yo llamé a Mauro, Mauro bajó, se puso en ergúmeno, me lo hicieron enseguida. ¿Saben cuánto era? 75 Y ya estaban diciendo que me tenía que ir para los Estados Unidos. Un desastre. Yo espero que el seguro haya mejorado. Pero hubo un médico en el seguro que me reconcilió a mí con el gremio. Tanto Mauro, el doctor Nal, el doctor Garrido. Miren, una vez decían que yo no tenía nada y se presenta la vasculitis pulmonar con una hipertensión de 50. Y entonces Mauro decía, y ustedes decían que no tenían nada y se pone la discusión y se forma el revolcón. Y el doctor Garrido me dijo, Rosmeri, vente conmigo, yo controlo eso. Y yo no sabía que atrás venía el que decía que yo no tenía nada. Y el doctor se dio cuenta, el de desbarajuste este, dice él, viene atrás. Digo, no me importa, doctor usted mide seis pies. Y después dice, ¿por qué? Digo, usted va a dejar que me pegue. Y así yo lo tomaba todo en broma. Bueno, pero esos errores eran como sumados. Yo, yo creo que yo soporté todo eso porque también encontré ese balance de esos médicos comprometidos que hacen de su profesión un apostolado. Entonces era como un balance... Por otra parte, yo practicaba mucha meditación. Una vez una amiga psicóloga me dice, ¿cómo es posible que a pesar de tu salud tan deteriorada, tú te veas tan bien? Inclusive te ves más joven que para la edad que tienes. Y yo le digo, porque es importante conservar el deseo de vivir. Cuando la vida tiene sentido, la energía que sostiene al cuerpo se escurre. Es como una batería que pierde su carga, que se desgasta. Por eso es importante mantener el sentido del humor, estar contentos, porque la felicidad, no tiene nada que ver con que tú estés enfermo o no. Tú escoges ser feliz, porque la felicidad está reservada para aquellos que hemos llorado, para aquellos que hemos sufrido, para aquellos que enfrentamos una enfermedad sin diagnóstico, para aquellos que hemos sido maltratados por médicos, que su misión era curarnos. Yo sé que no todas las enfermedades se pueden curar, hay enfermedades incurables, pero siempre se puede cuidar al paciente con amor, con gentileza. Y, en, y, y todas esas vicisitudes me hicieron a mí conservar como una separación entre mi enfermedad y mi vida, mi vida afectiva, porque uno puede tomar distancia de todas esas vicisitudes que uno se toma en el camino. Y yo creo que el, cuando uno tiene el deseo de ser feliz, de estar contento y hace un esfuerzo, es parte de ese esfuerzo, sientes una gratificación no han observado que las personas amargadas envejecen feas como si fueran unas arpías y las personas que están contentas a pesar de todos los pesares conservan esa belleza que los años no les resta porque se puede ser bella a cualquier edad. Por eso que debes conservar la alegría porque hubo tiempos en que mi refugio fue la negación y en cierta forma fue un retraso hasta que me di cuenta que no podía continuar en ese estado y que tenía que aceptar. Y a partir de la aceptación viene la paz, viene el equilibrio de las fuerzas espirituales, porque es importante tener una calidad de vida y eso lo logras con tu sanador interno. Todos tenemos la capacidad de sanarnos a nosotros mismos. Yo pude organizar mi jornada de, can, de trabajo que requería disciplina y prudencia. Disciplina para trabajar todos los días, prudencia para tener periodos de descansos. Y logré, gracias a Dios, ese balance y mi salud no se vio deteriorada, porque ahora mi mente no estaba centrada únicamente en mi enfermedad, estaba centrada en mi creatividad y en mi deseo ferviente de convertir mis sueños en realidad. Durante ese periodo también tuve una crisis fuerte de, de vasculitis, y comprendí que las enfermedades inmunológicas son como un tigre agazapado en la selva de los riesgos. O sea, el primer descuido caen sobre su presa y uno tiene una recaída. Yo les tengo que hablar de, la, de cómo se llega al diagnóstico. El doctor Néstor Rodríguez me dijo, internista, cuando yo fui donde Néstor Rodríguez, inmediatamente supe que era un hombre cabal, un hombre responsable. Me dijo, yo tengo el reumatólogo que puede encontrar tu diagnóstico y ya no vas a tener más diagnóstico NPI. Yo le dije, sí, dice el doctor Antonio dios Yo le voy a escribir para ver si me quiere atender, porque muchos médicos, una vez uno me dijo, fui a consulta y se voy a consultar a los ...reumatólogos de Alemania... ...y te llamo, todavía estoy esperando... ...20 años... ...bueno, yo le escribí al doctor Cachafero... ...y me dio con mucho gusto... ...cuando yo entro al consultorio... ...un hombre joven... ...apuesto... ...amable... ...que me dice, yo me voy a encargar de tu caso... ...y yo voy a procurar tener un diagnóstico... ...fue en la clínica privada... ...porque ya no trabajaba en el seguro... ...y se fue al día siguiente a reunirse con el doctor Néstor Rodríguez y examinaron mi expediente que yo le llamaba el Antiguo Testamento. Hicieron una lista de exámenes y cuando le llevo los resultados, dos citas, ya tenía el diagnóstico lupus. Y Yo le veo una cajeta de clínez, digo, el doctor cree que yo voy a llorar. Digo, doctor, no crea yo no me voy a afligir con el diagnóstico. ¿Cuántos años? Más de 50 años he vivido sin tener un diagnóstico. Ahora yo sé a qué me enfrento. Ahora la enfermedad se va a dar cuenta que tiene su peor adversario, una persona que la va a mirar a la cara y que le va a decir vete, te despido porque lo único que voy a buscar de ahora en adelante es la remisión. Ustedes pensarán que esta novela no tiene un final feliz, porque es una enfermedad incurable con medicamentos sintomáticos. Sin embargo, para mí sí lo es, porque saber cuál es el diagnóstico me da la certidumbre de saber a qué me enfrento. Y sabiendo a qué me enfrento, estoy segura que ganaré la batalla ganaré la batalla contra esta enfermedad que se atravesó en mi camino desde la niñez que me hizo sentir en muchos momentos muy triste cuando veía el maltrato la indiferencia inclusive cuando se equivocaban y decían pero es que tú no tienes nada al final pude decir tengo un diagnóstico tengo un médico responsable que está a cargo de mi enfermedad y ya yo no la llamo enfermedad, la llamo condición y por eso le digo a todas las personas que buscan un diagnóstico que no se venzan, que sigan adelante con la misma fuerza que yo sacaba de mis flaquezas y que encontrarán un médico responsable que dé con el diagnóstico y que mejore la condición de vida que ha estado deteriorada por tanto tiempo. A pesar de todos mis pesares, como digo yo, yo puedo decir ahora mismo que estoy estable, casi sin síntomas, en camino de una recuperación total, de una remisión, pero eso sí, cuidándome mucho, para que tengan idea, durante toda la pandemia no salí ni al balcón, ya tengo las dos vacunas y solo salgo al médico porque la responsabilidad de cuidarse no es del médico, es del paciente. El paciente tiene ese, esa misión de procurarse una vida sana, sin estrés y por qué no, con humor y alegría. Un fuerte abrazo y hasta siempre.